¿Qué tal amigos, amigas? Soy Nieves Márquez de Pasos para Crear Empresa, Visualsmedia.net y otras plataformas y en el día de hoy os voy a hablar de una plataforma que a mí personalmente me ha dejado impactada. Es un software mmm, de, es similar a otros de, la, de los que ya os he hablado, pero mmm, muchísimo mejor con muchísimas más funcionalidades. Su nombre es Video Tours 360. Os he hablado de otros productos como My eh, My Virtual Tours, también os he hablado de otro software llamado VR Agency 360. Son buenos softwares en su momento os hablé de sus funcionalidades que eran realmente muy impactantes, pero Video Tours 360 que es la plataforma de la que hoy os voy a hablar es muchísimo mejor, tiene muchísimas más funcionalidades y está 100% enfocado a conseguir ventas a tener una experiencia tanto para el dueño del, de, del negocio como para el, el cliente que tengan una experiencia increíble. Y sin más, os voy a hablar de Video Tours 360. Es un software de los que ya habréis visto. Eh, yo ya os he hablado sobre eh, otros productos similares, como os decía antes, que lo que permiten es que al usuario, al posible cliente, se le permite hacer un paseo virtual por instalaciones, ya sean eh, negocios locales, ya sean tiendas, ya sean restaurantes, eh, centros comerciales, lo que sea. Permite hacer paseos virtuales por las instalaciones para que el posible cliente antes de desplazarse al establecimiento vea realmente cómo es también sirve para inmobiliarias si una persona está interesada en comprar una casa y tiene tres cuatro 5 cinco casas que quiere que le interesa es mucho mejor para ese posible comprador que las vea primero desde la comodidad de su hogar que haga un paseo virtual y si realmente le convence pues ya que se desplace a verla personalmente para eso es para lo que sirven este tipo de softwares. ¿Qué tiene de adicional Video Tours 360? Bueno, pues tiene muchísimas cosas. Tiene muchísimas cosas. ¿Qué tiene? Pues que se pueden hacer compras directamente dentro del paseo virtual. Eso por una parte. Por otra parte, combina el concepto de gamificación. ¿Qué significa? que como estos paseos virtuales eh, tienen lo que se denominan hotspots, que son pequeños puntitos en los que la persona puede hacer clic y ver más información sobre, sobre eh, lo que sea, si es por ejemplo un paseo virtual por un gimnasio y eh, emplazamos diferentes eh, puntos calientes o hotspots, por ejemplo en los diferentes aparatos, pues si una persona está interesada en un determinado aparato, cómo funciona y qué beneficios le puede, eh, le puede dar, pues puede hacer clic en ese hotspot y aparece, eh, se despliega información, ya sea en texto, en vídeo, etc. Bueno, pues el concepto de gamificación eh, que incorpora esta plataforma, lo que hace es incentivar al visitante a que haga clic en una serie de, de hotspots y si lo hace, por ejemplo, si haces clic en tres o cuatro hotspots, se te va a desplegar eh, un premio, un premio que puede ser un 10% de descuento, un 20% de descuento sobre la compra de un determinado producto o de un determinado servicio. Eso es la gamificación. Como te comentaba antes, eh, pueden comprar directamente. Desde, desde el paseo virtual. Si una persona, imaginaos, eh, está haciendo un paseo virtual por una tienda de ropa, pues en vez de desplazarse a, comprar, a comprarla al establecimiento, puede hacer clic en un hotspot, se le despliegan los colores, las tallas, la persona puede elegir y eh, pagar. Es así de sencillo. Esa es una de las muchas... Eh, funcionalidades nuevas que tiene Virtual Tours 360. Como te digo, tiene muchas otras funcionalidades, pero yo creo que la mejor forma de que las puedas ver, por lo menos la mayoría de ellas, es que hagamos una demo y así te voy a explicar todo lo que puedes encontrar dentro de Video Tours 360. Vamos a ello. Aquí estamos dentro de VideoTours 360. Aquí tenemos una imagen y tenemos diferentes eh, puntos calientes o hotspots. Como podéis eh, ver aquí, lo que tenemos es una funcionalidad eh, que podemos hacer eh, videollamadas con nuestro cliente y podemos cerrar cualquier tipo de, de venta ya directamente dentro del de paseo virtual. Aquí por ejemplo, pues esto imagino que es una habitación de hotel, La, nosotros imaginaos que tenemos somos dueños de ese hotel y estamos hablando con una persona que quiere alquilar una habitación en nuestro hotel pues le estamos haciendo un paseo virtual aquí por ejemplo tenemos pues lo que es la imagen de una tienda veis la persona puede comprar directamente puede pagar mediante paypal mediante tarjeta de, de crédito también se puede cerrar la venta directamente aquí eh, podemos eh, poner todas las características del producto. Aquí podemos personalizar, aquí pondremos la URL de la compra. Si no queremos que se haga dentro, queremos llevar a la persona a otro sitio. Aquí estamos en otra tienda. ¿Veis? Aquí eh, nos avisa que si desbloqueamos y hacemos clic en otros tres eh, puntos calientes o hotspots, tendrá un 20% de, de descuento. Aquí pues la persona tiene que ver un vídeo, eh, por ejemplo. ¿Veis? Y ya pues se han desbloqueado. Eh, se ha desbloqueado ese 20% de descuento, todo dentro de Videotour 360. Aquí por ejemplo, pues en un punto caliente o hotspot, podemos poner un vídeo que la persona eh, pueda ver o que, que quiera ver. Aquí estamos por ejemplo, aquí pues explicamos qué es cada, qué es cada cosa, pues tenemos un formulario de, de contacto aquí podemos dar paso a otra estancia imaginaos que estamos enseñando un piso vale pues podemos pasar de una habitación a, a otra aquí es eh, cuando eh, podemos eh, tener también boletines de suscripción aquí lo único que tenemos que hacer es darle a create subimos nuestra imagen 360 que se tiene que hacer con una cámara 360 o también con nuestro smartphone que se explica paso a paso cómo se pueden hacer estas imágenes 360 una vez que hemos subido nuestra imagen 360 ya la tenemos aquí por ejemplo veis que es una zapatería aquí pues lo que hacemos es si le damos aquí a info pondremos un punto caliente en el que damos información sobre por ejemplo esa ese botín tan precioso Aquí lo que podemos hacer también es elegir el tamaño del hotspot. Y aquí pues elegimos eh, pues eh, la información que queremos eh, poner. Aquí por ejemplo eh, elegimos otro hotspot de una imagen en la que eh, ponemos pues el, la etiqueta de esa imagen y ponemos la imagen de ese zapato un poco más grande para que se vea mejor entonces la persona en el momento que hace clic en el hotspot pues va a ver los zapatos pues mucho mejor podemos eh, poner todos los puntos calientes eh, que, que queramos podemos poner urls de compra directamente y nuestro paseo virtual pues quedaría quedaría de esta forma esto es lo último lo último lo último para, para vender ser, eh, productos y servicios. Es lo último. Aquí volvemos a la tienda de, de ropa. Podemos eh, cambiar el orden de, de las imágenes. Podemos añadir también eh, música de fondo para el paseo virtual y lo que os comentaba antes, podemos poner puntos calientes para pasar de una estancia a otra. Si le damos ahí a Go to, pasamos a la... en este caso pasamos de la tienda de vaqueros a la zapatería. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo otro punto caliente con la información que nosotros queramos, en este caso es de texto. Pues cogemos esa imagen de ese zapato, podemos poner varias imágenes que se mostrarán como slideshows, se mostrarán como, como diapositivas, pequeñas diapositivas. Ahí pondríamos el precio normal, el precio de promoción, eh, hasta qué momento eh, estará esa promoción, podemos poner una URL de, de compra o se puede comprar directamente dentro del de paseo virtual. Aquí pues pondríamos los datos de Paypal o de Stripe, lo que quisiéramos. Y una vez que ya lo tuviésemos, lo podríamos ver. Y si hacemos clic en este hotspot, pues veríais las imágenes que pasarían como pequeñas diapositivas. Se podría comprar directamente dentro del paseo virtual, que esto es algo que no se ha visto en ningún sitio, ¿vale? Aquí por ejemplo pondríamos otro, otro punto caliente con un descuento. Eligiríamos eh, un cupón. Le daríamos a Save y ya lo tendríamos. Aquí en el momento eh, que la persona pues, hiciese clic, pues vería toda la información que le queremos eh, dar, aquí por ejemplo ya se eh, desbloquearía ese, ese cupón, podemos elegir que sea dependiendo de que se abran ciertos hotspots o directamente también, como veis es muy personalizable, es sencillo, pero eh, necesita un tiempo de aprendizaje porque es, eh, son muchas funcionalidades las que tiene eh, VideoTours 360. Aquí se puede hacer tracking, eh, podemos meter nuestros datos de, de Google y aquí pues, podemos eh, habilitar el live chat. Podemos hablar con nuestro, con nuestro cliente directamente y podemos cerrar eh, tratos dentro de la aplicación, aquí pues, pondríamos nuestro formulario de, de suscripción dentro de la aplicación, podríamos integrarlo con todos esos autorrespondedores, los principales eh, del mercado hoy en día veis está Sindio, Mailchimp, que siempre lo digo, que hasta 200 suscriptores es gratuito para las personas que estáis empezando, y aquí tenemos el, el código, y aquí tenemos un enlace directo, si vamos directamente a ese enlace, vamos a ver nuestro paseo virtual, se lo podemos enviar a nuestros, a nuestros clientes para que hagan un paseo virtual por nuestras instalaciones, ¿vale? o tenemos un embed code que lo podríamos poner dentro de nuestro sitio web veis con todos los puntos calientes ese link es eh, está operativo 100% esto es lo que tenéis dentro de video tours como os digo también tenemos el embed code que lo podemos poner en nuestro sitio web nosotros para qué vamos a necesitar eh, video tours 360 lo podemos utilizar para crear paseos virtuales para nuestros clientes tenemos una agencia en la que prestamos determinados servicios. Podemos eh, eh, prestar el servicio de creación de apps para los negocios locales con AppyMice, que ya os hablé, os hablé hace, hace dos días de, esa, de este software en el que podemos crear aplicaciones eh, para móviles. tenemos eh, Imaginaos, tenemos esta agencia, podemos prestar estos servicios, pero también podemos prestar estos tours virtuales para nuestros clientes que tienen negocios locales ¿Qué persona que dueño de negocio no va a querer añadir esto dentro de su negocio todos, absolutamente todos, porque ya no es algo previo a hacer una compra, sino que dentro del paseo virtual se pueden cerrar compras hoy en día con el tema de la pandemia, la gente no queremos salir de casa, pero queremos seguir consumiendo productos, eh, queremos comprar. Y qué mejor que poder comprar, poder dar un paseo virtual por las instalaciones del de, de establecimiento eh, que nosotros queramos. Por ejemplo, si nos apetece comprarnos unos zapatos, Podemos entrar en una tienda virtual y ver los zapatos, pero es mucho mejor poder hacer un paseo virtual por una zapatería en la que nos estén explicando determinadas cosas. Y ya dentro del de paseo virtual, en esa zapatería o en esa tienda o en esa joyería, poder realizar la venta. Las joyerías, imaginaos. Que los joyeros puedan vender sus joyas sin necesidad de que la gente hoy en día, como la pandemia, pues vaya a los establecimientos. Se pueden hacer eh, paseos virtuales muy bonitos en, en, en las joyerías. Las joyerías son preciosas de por sí y poder hacer un, un paseo virtual por una joyería desde, desde nuestra casa, pues es fantástico. Y los joyeros pues están buscando siempre formas nuevas para vender sus, sus, sus joyas, sus productos. Os estoy diciendo joyería, os estoy dando ideas para que podáis pensar qué tipo de negocios pueden necesitar este tipo de paseos virtuales. Y si nosotros somos, eh, tenemos una licencia comercial de Video Tours 360, vamos a poder crear esos paseos virtuales y los vamos a poder vender de un solo pago o de pago recurrente. Si el dueño de negocio quiere, tenerse, eh, quiere seguir teniendo esos pa eh, paseos virtuales para poder ofrecérselo a sus, a sus clientes, pues pueden pagar un pago eh, mensual por nuestros servicios. Creo que eh, VideoChoose 360 es lo mejor que hay hasta ahora en el mercado. Probablemente dentro de seis meses o dentro de un año eh, salga un producto mejor, pero hoy por hoy es el mejor. Ifyok if Nkem, que es el, el creador de este producto, es el creador de, de productos de muy buena calidad, como Beat Jack, que os he hablado Hace, hace unos, unos meses de, de ese software. Es eh, un desarrollador que tiene productos de muy muy buena calidad. Ada Bundle, también os hablé de, de él hace, hace un mes aproximadamente. Y realmente son productos que merecen la pena. Son de lo que hay en el mercado siempre lo mejor. Si sacan un producto relacionado con algo que ya está en el mercado, siempre van a sacar la mejor versión. Os voy a dejar también aquí las características que tienen otros softwares de paseos virtuales 360 y las características que tiene Video Tours 360. No hay ni punto de comparación. Todo lo que se puede hacer con VideoTours 360 es impresionante. Espero que echéis un buen vistazo en mi, en mi blog, en, mi, en mis sitios web, vais a ver los bonos que ofrezco para, para VideoTours 360. Si me da tiempo, haré un vídeo hablando exclusivamente de los bonos y de los upsells pero eh, eh, toda la información la vais a tener si hacéis clic y vais a mi revisión donde vais a tener una información muchísimo más completa no quiero como siempre no quiero que los vídeos se me hagan muy muy largos pero creo que es importante que veáis las características que tiene lo que podéis hacer con el software y cómo lo podéis vender. Muchas veces la gente habla de los, de los productos, pero no te dice realmente qué es lo que puedes hacer con ellos, cómo los puedes vender, no te dan ideas. Yo intento darte ideas para que puedas pensar, ah, bueno, pues esto sí, es, es estupendo para... Esta, esta persona, incluso para eh, negocios que tenéis cerca, no hace falta eh, irse lejos y buscar estrategias rocambolescas no, podéis ofrecerlo a, a, vuestro, a vuestro barbero se lo podéis ofrecer a vuestro peluquero, se lo podéis ofrecer a la tienda donde vais eh, eh, a compraros eh, ropa que conocéis a, al dueño y os cae muy bien, pues podéis hablarle de esta... De, esta, de estos paseos virtuales. Podéis ofrecer el servicio el primer mes gratuito. En el momento que ese dueño de negocio vea que, que su negocio eh, sube en las ventas gracias a esta aplicación, por supuesto que va a querer renovar. Y ya le podéis poner un precio eh, mensual para seguir eh, disfrutando de estos paseos virtuales. Esto es todo, más información en mi blog, soy Nieves Marqués, espero que esta información te sea útil y nos vemos mañana. Hasta la próxima.